Así que viene la tele, man. La hueá para fernálica. En el parque araucano y se abre de manera gratuita y un especialista, nos puede contar un poquito de lo importante que es que se en este tipo eh, de lugares para hacer este deporte? La bici es democrática, siento yo que la usan niños, jóvenes, adultos mayores también. Él es Germán Berjam, entendido en el MTB duro puede ser. Más o menos bicicleta de montaña. Perfecto, Germán, ¿qué te parece a ti este tipo, digamos, de actividades se va a instalar? Antes esto fue un parque de hielo, hubo una playa. playa. Uy, Entonces, y ahora la bici se toma este lugar qué te parece eh, creo que es un tremendo espacio de recreación porque prácticamente cualquier persona se puede comprar una bicicleta usada desde los 50 mil pesos hacia arriba y puede andar todo tipo de bicicletas desde BMX Aro 20 hasta bicicletas recreativas Aro 29 con ruedas grandes también te pueden meter con cualquier nivel de experiencia hay un pantrack para niños para poder practicar y empezar a familiarizarse con los peraltes, que son las curvas, y los bams, que son las lomas. Luego de eso, queda hacerse un tiempo en la ajetrigada vía de Santiago para salir a disfrutar un rato, despejarse, practicar, mejorar y sobre todo relacionarse con más personas, eh, compartir. En una vía en Santiago estamos en la mitad de puro edificios que está lleno de gente que está estresada, salir un ratito a dar una vuelta y compartir con más personas, ayudar a alguien más con algún problema mecánico o lo que sea al final del día eso es lo que nos hace mejor seres humanos así que no toma nada más que la motivación de tratar de obtener una bicicleta la motivación de tratar de ayudar a alguien más o enseñarle algo a alguien. Oye, igual hay niñitos acá, vendremos no, no, no, no, no. a Santiago que practica esto. <risa> Él tiene cuatro y ya es un entendido. Así que lo importante es decirle a los papás que vengan también con sus hijos, bien responsables, con casco, recordemos. Eh, todas las medidas de seguridad y que se implementan acá. Antes de seguir conversando con Germán, eh, los voy a invitar a que escuchemos también esta invitación a este Pantrack en las palabras de Joaquín Lavi Oye, aquí estamos con Germán, ¿cómo está ahí? Cansado Es eh, más, más nos ha incentivado que hagamos este, este circuito eh, Bueno, tú ya eres una estrella ¿te gusta? Pero ¿por qué es importante este circuito? Eh, una de las particularidades que tienen los Pantrack es que podía entrar a andar en cualquier bicicleta te puedes comprar una bicicleta usada de 50 mil pesos hacia arriba ¿Todo sirve? todas sirven y cualquier nivel de, de ciclismo acá voy a aprender un montón de técnicas que las voy a aplicar en el cerro voy a compartir con tu amigo, vaya a ver chicos andando bien Vaya a ver chicos andando bien voy a ver adultos practicando y en el trayecto al trabajo de repente salirse un rato de la rutina meterse a la pista, practicar un poco con 15 minutos que hay listo y te habías relajado un montón. Igualmente gratuito. Y ¿eh? voy a poder recuperar el aire. <risa> ¿Esta bicicleta especial o no? Si te fijas acá, tienes bicicletas rígidas Aro 26 y tienes algunas bicicletas rígidas Aro 29, como esas, más recreacionales. Podía andar en cualquier bicicleta. Bueno, entonces, ¿tú, tú necesitas, no necesitas una bicicleta especial, puedes venir con la, la tuya, ¿no? No, tampoco necesitas mucho talento, necesitas las ganas de meterte a la pista y practicar. Esa es la idea. Ya. Un gustazo. Bien, <risa> vengan. ¿Búmeres? Un boomerang, <ríe> cachate. No sé, muy estable, pero no veo nada de lo que estoy grabando. Dale, dale, dale, dale. Go, go, go, go, go. Y es importante también contarle Para eh, también las familias que están interesadas Los chicos que son amateurs Los que son más profesionales Que también hay un stand ahí de paramédicos Acá, por si acaso Es importante, pero ojo Ustedes también son los principales Ahí protagonistas, ahí como nos está mostrando Cris Castillo a Santiago De cuatro años, que viene muy equipado Con sus cascos y todo, para que no sufran Accidentes y si se caen Sea lo menos posible, hay que traer bloqueador Bloqueadores, bien a la las puntas Recordemos que este Pantrack abre muy temprano, desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, así que se puede aprovechar. Qué rico, Germán, eh, tener este pulmón verde y tener este pulmón verde con este tipo de actividad, ¿no? Exactamente, creo que como te contaba antes, es una tremenda instancia para que la gente pruebe un deporte nuevo, se familiarice más con la bicicleta, que practique un poco y así también como me, al ocuparlo como medio de transporte va a ser mucho más fácil pasar las cunetas, respetar a los peatones, andar tranquilo. Al final... Eh, eh, nosotros apuntamos a que tuviera un impacto social grande y eso es lo que estamos intentando hacer y a los chicos les ha gustado porque desde el principiante hasta el avanzado Pueden descubrir cómo ir mejorando a su propio ritmo. Eso es importante. Aparte aquí, Santiago, cuatro años, eh, lo está acompañando su papá, así que eso es súper importante para los chicos. Para enseñarles cómo se ocupa el pantrack, para enseñarle a que no se pasen de sus límites y así puedan practicar de manera segura. Ya, oiga, y si quiere ver todas las usadas cosas que ha hecho Germán, puede ingresar a su Instagram o no, ¿Dónde hay que seguirte. El Instagram es un poco complicado, como para decirlo por la tele, yo no creo... Importa, digamos el, igual. El, el, el canal de YouTube creo que Allá. lo tengo. Acá es MTV Enduro Chile. Ya. Perfecto. Y pueden ver cómo construimos este pump truck Pueden ver mi peinado espectacular. Pueden ver las reparaciones que le hemos hecho y aprender técnica de mountain bike tratamos de dejar nuestro granito de arena dando el ejemplo de ayudar a alguien más y al final el propósito de lo, todo lo que hacemos es tratar de dejar un mundo mejor para las mejores generaciones así que perfecto entonces su canal de YouTube lo pueden encontrar en MTV Enduro Chile eh, en YouTube y ojo que siempre está grabando ahí con su GoPro te tengo totalmente identificada <risa> Muy bien, bueno, así despedimos esta, digamos, eh, tip para que todos los papás que quieran venir entonces eh, estas vacaciones que comienzan de verano a practicar, a atreverse, todas las bicicletas son bienvenidas, no siempre, eh, solo tienen que ser profesionales, así que bueno, es una gran invitación y lo mejor, chicos, es gratis. la pongo? Muy amable te pasaste. El ninja de las cámaras de acción. El ninja. Ahora, ahora crucemos los dedos que la GoPro no esté pegada. Oh, gracias. Oye, ¿te a gusto ti. Conocerte? Te siguen en Instagram, y cualquier cosa. De gracias. gracias. Que les vaya bien. Ya, buenísimo. Me viene persiguiendo, hermano. Me salí de la pista. Quiero un cafecito. ¿En serio? Sí, qué rico. Oye, ¿es bueno tomarse un café entonces de deporte? ¿Dice un poquito de cafeína? Mm, Yo creo que el café no es necesario, pero es rico. Oye, Fernando, ¿te pongo las cosas acá? Yo ¿Qué cositas? Caches. ¡Oh! oh ¡Soba y pie! ¡Oh! ¡No! <risa> Hay que compartir, chiquillos! ¡Es mucha comida! ¡Selfie! ¿Cabemos todos? ¡Uh! <risa> ¡Uh! <risa> Uno, dos... Oh, ¡Bacán! ¿Tú, tú, tú dices cuándo pueden...? ¿Cómo se llama el carrito? El Familión. El Familión, sí. el familión qué buen nombre. El sábado empieza a trabajar una niña sorda. Ya trabajamos con niños con síndrome de Down. No te creo la idea es poder incluirlos cambiar? más sí, pues. qué bonito, qué bacán Queremos ser una sociedad más inclusiva y estamos <risa> con tamaño los de la inclusión así que, <risa> <y> sobre <risa> todo acá en la comunidad hermoso la inclusión no se dice se hace, se hace. qué lindo <risa> está bacán esa GoPro está grabando Ah, ah. no, broma, broma Estoy grabando Germán? ahora con la cabeza si ¿sí? le quieres mandar un saludo a la cámara ya yeah. yeah. yeah. Cabrón, estos son todos los tigres que me quedan. Yo <risa> oh Dios mío The Walking Dead Vale, gracias la Esto funciona perfecto ¿Quién dos? ¡Cobra <risa> la <risa> <risa> Bacán. Ahí fue para la próxima. Voy a, voy a tener, Estamos imprimiendo más. Vamos a traer más stickers. Estuvimos aquí con todas las farándolas. Algo caché. Estuvo Don Joaquín Lavín, tuvieron las señoras del Mega. Una, disculpa, unas señoritas del Mega. Diego William Wallace. Llegó William Wallace, Wallace. Wallace ahora. ahora. ¿Qué ¿Eso es lo que Don Joaquín Lavín pensó? Pero no aquí casi te caíste, ¿no? Manu, oh, man. un gustazo, chiquillo. Willy, si ¿sí te gustó este video. Dale. No, no. Dale, like Dale, Like. Si tiene algún amigo que le gustaría venir a un pantrack, sin muleta, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este, de este estilo. estilo. Nos vemos en el cerro. Casi te cae video, ¿o oh. no? No, no, no, cae corto nomás. Pero no aquí que casi te caíste, ¿no?